Cuando quiera, Juan. Bueno, pues muy buenas tardes y muy buenos días para todos aquellos que nos están siguiendo al otro lado del Atlántico. Me presento para los que no me conozcáis, soy Juan Díaz del Río, soy el director académico de, de UD Business School. Y como digo, bienvenidos a este interesantísimo webinar eh, sobre diseño del Balance Scorecard, eh, que como sabéis, eh, bueno, eh, hoy, hoy contaremos con Cristian Chávez, nuestro experto sobre eh, Balance escocar, que no, sobre todo es que nos va a servir para aclarar, porque a veces esto del Balance Scorecard como herramienta estratégica, como herramienta de implantación, desarrollo de estrategia y control de la estrategia tan importante, eh, nos parece algo eh, que se nos puede escapar de las manos y muchas veces pues, nos falta esa... Esa, esos conocimientos y esa práctica para hacer un buen, una buena gestión, un buen diseño y una buena implantación del Balance Scorecard como herramienta de control eh, de la estrategia. Eh, tenemos planificado pues, una, una hora aproximadamente, eh, desde las 6 de las de 6 a 7 de la tarde hora, hora de Madrid o de 12 de la mañana en Perú, que es donde está nuestro nuestro panelista de hoy, don Cristian Chávez, y que paso a, a presentar. Por recordar que bueno, él, él coordinará el momento en que las preguntas, pero sobre todo las preguntas, según me ha indicado Cristian, serán mejor que las tengamos eh, al final. Vas ¿vale? a presentaros a, a Cristian, él es economista, bueno, él es peruano, él es economista, eh, consultor político, es decir, el consultor político ya me ha aclarado que es cuando efectivamente cuando se hace la revisión de los, de los, de los planes de impacto económico Máster en Comercio Internacional por EU de Business School y Magíster en Gerencia Empresarial por la Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú. Es especialista en Gestión Empresarial y Planteamiento Estratégico en Think Tank Capital, eh, proyectos educativos, de la cual es socio fundador. Tiene a sus espaldas ya más de 10 años, a pesar de su juventud, aspecto joven, eh, Cristian, más de 10 años ocupando puestos de alta dirección en empresas de alto nivel y prestigio de, pues, de Perú, Ecuador y Chile. En la actualidad es gerente de Administración y Finanzas en Mega Hidráulica, es una empresa dedicada al desarrollo de ingeniería metalmecánica y civil para el sector de la, de la minería. Y destacando proyectos propios en la parte de expansión internacional de la empresa en países de, de la zona del Caribe. Pues Cristian, te paso a ti los mandos si quieres añadir algo más a tu interesantísimo currículum. Y aquí estamos todos para escucharte y sobre todo para aprender, ¿eh? que de eso se trata, de aprender. Muchas gracias doctor Juan, muchas gracias a EUD Business School por la oportunidad que me da en, en esta vez de poder presentarles eh, una herramienta de gestión de control que va a generar eh, valor más que nada en la toma de decisiones de sus empresas. Antes que nada, darles la bienvenida y los agradecimientos a, a doctor Juan Díaz, eh, a todo el equipo de UD Business School, porque no solamente pasé eh, los años del máster, eh, no solamente eh, viviendo el, los conocimientos que nos daban los profesores sino también por ampliarme la visión a no solamente puedes concentrarnos en un mercado eh, local no sino también expandir eh, nuestras operaciones en otros mercados ya de manera internacional Sudamérica y ahora en Centroamérica eh, más que nada bienvenido a los participantes también eh, para que puedan compartir un poco los conocimientos y poder también interactuar a la final de, de la sesión y, este, y antes que nada, y antes de, de comenzar el máster, sí quería un poco... Eh, eh, yo sé que de repente no es tan adecuado, pero sí expresar un poco mi preocupación por lo que está pasando en el mundo ahora, y más que nada dar un, un mensaje de que las cosas a veces se pueden eh, solucionar, no con conflictos, sino también eh, de manera diplomática, ¿no? Eh, Eso es mi, un poco mi sentir... Y, y lo expreso, bueno, un poco a, a todos los compañeros. Bueno, eh, voy a, a presentar eh, la, una, unas, este, unas diapositivas para que podamos nosotros un poco ya centralizarnos en, en el tema. ¿no? Diseño de un balance en Scorecard. Eh, el balance en Scorecard, eh, para todos nuestros participantes, es una herramienta, como lo comenté, eh, que no solamente nos aporta la creación de valor, sino también es una herramienta que está dedicada a la gestión de control de la administración estratégica de las empresas. Nos ayuda no solamente a ver el tema de, de cómo crear valor, sino cómo controlar nuestras propias operaciones, especialmente si son empresas complejas. Antes que nada, quisiera yo darles pues, un, un mensaje de Víctor Frank. Él nos dice... Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es algo de resiliencia que especialmente nos ha, nos ha hecho poder pensar sobre nosotros mismos eh, en la época del COVID y, y posterior al COVID, de que qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y de repente hay algunas cosas que ya no las podemos hacer eh, o podemos mejorarlas. Entonces, es Sí. Perdón, no sé si estás, ¿quieres, quieres compartir eh, presentación, porque no la estamos ah. viendo ahora mismo. ¿eh? Ah, sí, disculpe, vale. pensé que estaba, estaba compartiendo. Vale, porque oía que estabas pasando, pero no estamos viendo ahora. Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Muchas, sí. Gracias. Vale. muchas gracias. Muchas este, gracias. Bueno, eh, como les estaba comentando, antes que nada quisiera este, compartir la frase de, de, Víctor, de Víctor Franklin. Eh, que nosotros mismos eh, podemos, podemos tener algo de resiliencia y cambiar, cambiar nuestra forma de pensar en el momento que, que lo tengamos pues adecuado. ¿no? Bueno, antes que nada, eh, yo les quería compartir un video, ¿no? del cual las empresas en la actualidad, especialmente las empresas que que en lo general intentan optimizar recursos y pretende más que nada en el corto plazo generarse más rentabilidad, van a ser empresas tardías. Y vamos a ver otro tipo de empresas cuando tienen un equipo mucho más compuesto y la toma de decisiones para mejorar eh, nuestra calidad y la satisfacción del cliente es un poco más apresurada y se ve un poco más ordenado. Y esas son las herramientas que quisiera hoy día compartir. But holland comes in for a pit stop time to refuel and change tires blue himself changes the tire only four crew members including the driver are allowed to work on the car it's a tense time holland stays in his seat anxious to get away let's watch The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. Bueno, como hemos visto en el video, ¿no? este, vemos que hay dos tipos de preparación de equipos. ¿no? Un equipo que en la actualidad, se, que, que, bueno, el, la primera parte del video, un equipo un poco más lento, con, con pocas personas interviniendo en el proceso. Y en el otro lado, un equipo mucho más rápido, ágil, con, todas las, con todos los componentes, o toda una organización con actividades bastante específicas. Ahora, imaginemos si juntamos esas, esas, esos videos en un mundo paralelo. Es así como se ven las empresas que tienen un, un diseño un poco más corto, tal vez intentando optimizar recursos, y una empresa que ya está netamente eh, especializada para poder este, estar en la competencia, como se ve en, en esta competencia eh, automovilística. Ahora centralizando esa idea a nosotros nos gustaría vernos como la siguiente empresa ¿no? como como el, el siguiente equipo no el equipo un poco más rápido con todos los elementos de la organización sabiendo qué hacer y para eso nosotros necesitamos plantear una estrategia no cuál es la estrategia no la estrategia es un propósito de la empresa en términos de objetivos de acuerdo a su horizonte de tiempo donde se implementan programas de acción y se prioriza mucho el recurso, mucho el manejo del presupuesto. ¿Para qué? Para poder saber cómo nosotros vamos a evaluar el futuro. Garantiza en gran medida la proyección en la consecución de resultados hacia la escalabilidad de las empresas, sabiendo cómo nosotros mismos vamos a incursionarnos y a poder generar un mayor poder, eh, no solamente estático en las, en las empresas, ¿no? sino... También nos da un, una mejor visión sobre qué es o cómo nos estamos comportando frente al cliente. Ahora, ¿qué es un balance en Scorecard? Es una herramienta de la planificación, sí, es una herramienta de la planificación, del cual nos ayuda a lograr un balance alineado entre elementos globales y operativos, eh, está bien sabido que el balance en Scorecard no solamente se dedica a ver términos cuantitativos, sino también términos cualitativos en una organización. ¿Para qué sirve? No? Sirve para comunicar, medir y seguir el plan estratégico en base a crecimiento, productividad y competitividad con el objetivo de guiar a un norte a la, a la organización. Saber si de repente pues, necesitamos generar mucho más utilidad, de repente eh, creer que necesitamos tal vez eh, un mayor porcentaje del mercado eh, mejorar nuestros equipos de trabajo eh, también puede ser eh, generar alianzas etcétera la implementación de los KPIs vincula a los KPIs multidepartamentales en un proceso que va desde la cabeza ¿no? si es una forma piramidal hacia todo el cuerpo del equipo traduce la visión y la estrategia de la empresa en objetivos más concretos que ejecuten eh, acciones más precisas Ahora, nadie sabe si de repente el balance en el Scorecard fue eh, creado por, por el doctor Kaplan y por el doctor David Norton. ¿no? Ya se sabe que anteriormente había pues, una especie de experimentación en empresas francesas de, eh, que tenían ya problemas financieros que no tenían poca proyección en el futuro, del futuro de las empresas, ni cómo hacerlos tampoco. Eh, el doctor Robert Kaplan... Eh, anteriormente, ya tenía algunos eh, estudios o algunas investigaciones sobre el tema del costeo por actividad, que es el famoso ABC. Eh, y en 1980, ya a través de la experimentación, junto con el doctor Norton, que también es un investigador de la Universidad de Harvard, deciden ellos aplicar un poco de ese tipo de conocimientos a una empresa de semiconductores que se llamaba la Analog Davis INC. Eh, el, el proyecto fue bastante exitoso, eh, tanto así que lograron eh, hacer no solamente múltiples plantillas y copias a diferentes empresas del, del lado industrial y manufacturero. Y es así que en el año 1992 pues se presenta eh, un número en la revista eh, The Harvard Business Reviews y eh, explican ya netamente cuáles son los resultados más que nada y cómo es la experimentación y el éxito que tuvo tal proyecto. Eh, es así que, que el doctor Robert Kaplan y David Norton eh, no solamente tratan de, de, de implementar una estrategia de control y gestión, sino también eh, generan que la organización o las estructuras comiencen a readaptarse a un solo como yo les denomino, un piloto de avión, que es un controller que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿de qué está compuesto un balance en SCORCARD? Un balance en SCORCARD, como les, les dije anteriormente, no solamente eh, implica ver el lado cuantitativo de las empresas, sino también el lado cualitativo. ¿no? Tiene cuatro perspectivas. La perspectiva de finanzas, que determina eh, saber cuáles son los ingresos reales de una organización cuánto es su capacidad de presupuesto para nuevas inversiones, ¿no? Y por lo general, en este lado de la perspectiva se encuentran ya algunos KPIs, ¿no? Como por ejemplo el valor económico agregado, la rotación de activos, índices de liquidez, tal vez, el ROE, el EVA o el EDVIDA, que es tan importante para saber eh, cómo nos va financieramente eh, en las empresas. Como yo les dije, estos son eh, ya indicadores netamente cuantitativos para poder ir revisándolos, tal vez, en, en diferentes periodos del año una de las perspectivas que es de repente una de las más importantes sin dejar de, de minimizar el resto, es la perspectiva del cliente que por lo general nosotros para poder satisfacer al cliente y para poder mantenernos vigente en la empresa necesitamos eh, tener cierta, cierta estabilidad y la única forma de conseguir estabilidad es a través de la satisfacción de cómo el cliente este, se siente comprando los productos o los servicios que nosotros ofrecemos y que tal vez este cliente no solamente, pues, este, eh, no solamente compra una vez, sino él ya eh, se siente convencido de seguir invirtiendo en los, en los productos que nosotros le ofrecemos, comparte no solamente la calidad del servicio, sino también la filosofía como empresa. Por lo general, eh, en esta perspectiva del cliente, se encuentra eh, la calidad de, de los productos, los reclamos, y algo muy importante que es el tema de la del grado de recompra o la fidelización, como se le denomina en otros, en otros lados. Luego tenemos la parte del proceso, ¿no? que evalúa ya netamente nuestros procesos internos, cuáles son nuestras fortalezas para garantizar eficiencia y la agilidad de nuestro desempeño. Eh, por lo general en el proceso nosotros eh, evaluamos acá eh, netamente ya todos los factores que nos ayudan a poder eh, tener eh, un buen funcionamiento como empresa. no Es acá que, que por lo general eh, los indicadores que se da acá, que pueden ser ya cualitativos o cuantitativos, eh, es la misma selección de proveedores y los proveedores que tal vez eh, nos ayuden a, a, a mejorar la producción, tanto en servicios o de repente nos proveen materias primas, tengan cierta calidad o ciertas normativas, ¿no? Acá de repente puede estar eh, el, el ISO 9001, ISO 40.001 o los grados ya de, de requerimiento y e exigencia que le exija la empresa. Está la tecnología también, eh, la rotación de productos, evaluar un poco el tema de competencias, y mejorar más que nada la calidad del, la calidad del servicio que brindamos. Y luego... Está la perspectiva de personal de puesto, pero es más que nada el, el aprendizaje y el conocimiento y el know-how que se le da al, a nuestro propio personal, ¿no? Eh, nosotros necesitamos no solamente contar con un equipo, ¿no? Sino formar ese equipo, ¿no? Y al momento de formar el equipo tenemos que trasladarle nosotros cultura, filosofía, tenemos que trasladarle cuáles son los objetivos que tenemos nosotros como empresa y qué es lo que nosotros esperamos de ellos. Para eso es importante tener un, un buen desarrollo o una malla de, de algunos cursos para poder saltar las habilidades en la operación en mismo. Y también está bastante invertido acá el tema del, del TI, eh, no solamente para articular la, la fuerza operativa, sino para ver cómo nuestro personal también va, va profesionalizándose, interactuando tal vez con medios tecnológicos. Ahora, nosotros siempre, para poder plantear una buena perspectiva, eh, siempre analizamos, ¿no? Con algunas preguntas. La perspectiva, por ejemplo, de finanzas. ¿Qué es lo que esperan nuestros stockholders de nosotros? En la perspectiva de clientes, nosotros, ¿qué le ofrecemos a los usuarios? ¿Qué tipo de producto le ofrecemos a los usuarios? Eh, la perspectiva de proceso es ¿qué deberíamos ser expertos, ¿no? En qué es lo que sabemos hacer mejor. Si las empresas tal vez de repente, pues, son expertas en desarrollo de infraestructura civil y minería, rodearnos de, de, de especialistas que puedan desarrollar ese nicho de negocios, o estamos tal vez en la manufactura o, o, o en el sector que estamos, ¿no? Deberé, deberíamos ser especialistas en lo que nosotros sabemos, sabemos desarrollar. Y lo último del personal o a mejora continua es, ¿qué necesitamos para que nuestro personal que de por sí eh, es un personal que ya tiene cierto conocimiento por, por tal motivo lo hemos seleccionado que necesitamos de ellos para que empiecen a crear valor en la empresa no acá hay que es necesario tal vez eh, como yo digo no compartir mucho con el equipo de trabajo el tema de la visión la misión y la cultura que tienen las empresas bueno, como hemos nosotros visto un poquito, es el tema de darles algunos conceptos de balance en escorcar, ¿no? el tema de la perspectiva, que es cómo se puede ir desarrollando ya una idea de un balance en escorcar, y, y darles un poco eh, la expectativa de que por qué se da un balance en escorcar. ¿no? Hay algunas empresas que tienen ciertos problemas de financiamiento, ciertos problemas operativos. En algún resumen que, que pude leer de Kaplan y Norton sobre esta empresa Analog, era más que nada que era una empresa que ya se encontraba con, con un nivel de endeudamiento grande y con un equipo de falta de compromiso no la innovación fue bastante importante para poder eh, generar que la herramienta tenga el éxito necesario sin embargo también es importante mencionar que un balance en Scorecard es como una báscula para medir el peso de o cuando queremos bajar de peso no eh, nosotros por lo general ya tenemos el equipo para para, para bajar de peso pero no tenemos eh, la iniciativa o la idea de cómo hacerlo, no solamente nos mide si de repente estamos con sobrepeso o nos falta algo de peso. Y recién el plan de acción y las medidas que ya hace el equipo de trabajo bajo los objetivos ya delimitados, son lo que nos va a decir si de repente pues hay que ir a una nutricionista, de repente hay que hacer ciertos ejercicios a tales horas, saber el, el número de alimentos que tenemos que consumir, eh, también revisar las las veces que vamos a ir monitoreando eh, el, el peso, etcétera, no Entonces un balance en scorecard es necesario, pero sí también es importante sí. ver la manera como lo vamos diseñando e implementando. Antes que nada, los estrategas que vamos a ser netamente las personas que vamos a controlar el balance en scorecard, en este caso lo vamos a denominar un controller, yo les digo espe específicamente estrategas, debemos estar listos para poder romper paradigmas. Tal vez dejar de hacer cosas continuas para poder revolucionar con acciones nuevas. Entonces, yendo a un balance en scorecard. Yo siempre lo menciono a todas las personas que me, que me comentan, ¿no? Y, y las que tal vez hay una falta de conocimiento sobre la herramienta esa. Eh, ¿Qué es un balance en scorecard? Y como vemos nosotros, esta es la cabina de un piloto, ¿no? Yo creo que de repente en, algunos, en algunas sesiones tal vez de repente pueden haber escuchado, ¿no? Una cabina de un piloto donde nos, donde nos marca la dirección, donde nos marca la velocidad, donde nos marca eh, no solamente eh, los tiempos, los tiempos eh, para llegar, las ubicaciones, eh, el aire acondicionado, etc. ¿no? Es así, es un balance en scorecard. Y las personas que controlan el balance en scorecard en las organizaciones que tienen un mayor desarrollo, que tampoco no es limitante para que los demás lo podamos hacer, Está, por lo general, piloteado por un controller, ¿no? Un controller que se va encargando de, de poder dar las señales de cómo van fluyendo los indicadores en un proceso, en una estrategia, y que está conectado netamente hasta, el, hasta la dirección donde tiene que llegar la empresa. Tiene mucha confianza por los stakeholders y tiene un desarrollo operativo por los equipos de trabajo, ¿no? Él se puede encontrar prácticamente en un lado medio y ella nos va a indicar como un piloto de avión, si hasta incluso este, cuál es el comportamiento de, del avión, el clima, hasta incluso el movimiento de las, de las azafatas y de los mismos pasajeros. Entonces, un balance en el scorecard está diseñado de esa manera, ¿no? Y acá como vemos, eh, en la composición tal vez de, de un mini organigrama, el control es la persona que está en medio, ¿no? la que se encarga netamente de, de avisar, de dar la planificación de los, de los indicadores que se va a utilizar al equipo de trabajo. Y también lo va a ir supervisando a través de qué, a través de un tablero de control. Él va determinando qué indicadores se van cumpliendo o si el plan de acción o los objetivos son los adecuados para poder llevar a la organización un determinado éxito son personas vitales, yo también los llamo como un sistema neurálgico, ¿no? ya nos va avisando dónde está, dónde está cierta están las ciertas deficiencias, eh, qué tipo de, de acciones se están tomando, si las acciones son tan exitosas, de repente podemos ejemplificarlas en otros procesos, etc. ¿no? Y más que nada el control de la persona que, está, que lleva el mensaje de la, de la visión y traduce esa visión en una estrategia es muy importante en, en el control de un balance en la Ahora, nosotros vamos a saber que las fases para un balance en la eh, son diferentes. La primera es que diagnostica eh, cómo está la empresa a través de repente de análisis financieros, tal vez de repente análisis de procesos, horas muertas... Eh, ver el grado de compromiso que tiene el personal, y gestiona un comité, ¿no? Cabezas netamente de cada proceso, ¿no? Para la parte financiera, por lo general está relacionado a un gerente financiero, eh, en la parte de, log de logística, operaciones, tal vez un gerente de procesos, eh, para el tema de recursos humanos, un gerente de recursos humanos. Él va conformando un comité, va ya determinando actividades, eh, repartiendo responsabilidades para que se puedan ir logrando de a poco, ¿no? Y de ahí, ya bajo la gestión de un comité, va planificando los proyectos, ya va elaborando, va formulando ya la estrategia, qué es lo que quiere la empresa y qué es lo que nosotros podemos darle a la empresa. Eh, ahora, para la construcción de un balance en Scorecard es importante los indicadores. Ustedes sabrán de que si tenemos una empresa muy ambiciosa con 10 indicadores, es muy probable que ninguno se cumpla. Hay que simplificar los indicadores, hay que ver el mediano y corto plazo siempre manteniendo la idea del core business, de negocio, eh, y trabajar bajo esos, esos pocos indicadores y llevar al, al, a ejemplificar los indicadores tal vez de repente en un mapa estratégico eh, y trabajar en ellos, ¿no? Tal vez el llenarse de muchos indicadores lo que nos puede generar es un poco de incomodidad y estorbo al momento de, de poder cruzar eh, también los, las, los, las, la realidad que tiene cada indicador o por qué nace cada indicador. Es importante traducir esos indicadores y objetivos en un plan operativo, no en un plan estratégico. Ese plan estratégico va a tener que adaptarse a la empresa de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que nosotros eh, requerimos. Y para eso vamos a implementar pues, este, ya un mismo sistema de balance en Scorecard, para que ya eh, no solamente vaya eh, graficando, dinamizando las estructuras, ¿no? sino también eh, ya nos vaya dando netamente los indicadores o, o como un semáforo cómo, va, cómo vamos nosotros transcurriendo eh, en la ejecución de cada estrategia y al final está lo más importante o bueno parte de, de lo importante que es evaluar el resultado, no necesitamos evaluar, saber ponerle eh, no solamente eh, evaluaciones cortoplacistas no sino también de repente pues evaluaciones de más a largo plazo Especialmente en la parte financiera, cómo se puede ir recuperando cada punta en la utilidad, de repente en la parte eh, no solamente de procesos, para poder saber si de repente tenemos mucho recurso desperdiciado, muchas horas hombre tal vez no, eh, en, sin un plan de trabajo. Y al final, cuando ya evaluamos resultados y parece que el balance en el Scorecard tiene un buen camino, entonces ya viene la sistematización del balance en Scorecard, que ya netamente llega a un, flux, un programa de procesos más estable, unos equipos más definidos, y tal vez de repente ya ampliar la visión de la estrategia a generarse tal vez otro tipo de, otro tipo de, de visión, ¿no? Eh, como ya puede ser, pues, este, determinar si, si los nichos de negocio son los correctos, o lo que también podemos eh, determinar como diversificación, ¿no? Cómo diversificamos nosotros el negocio. Todas esas fases de Balance en escorcar yo las eh, he resumido en la siguiente construcción, ¿no? Cómo lo vamos a armar paso por paso. Y está bajo primero el análisis interno y externo, que implica hacer análisis de un método FODA, que es muy importante. Yo, eh, yo soy economista de profesión, sin embargo, eh, los métodos FODA en cada organización son vitales para saber que, cuáles son las ventajas competitivas de la, de la empresa y cuáles son los factores internos que parecen pues, amenazas en, nuestro, eh, en nuestra organización. Es importante después de un análisis interno y externo que hagamos de, de tales procesos o de la empresa generar un mapa estratégico, ¿no? ya diagramar netamente lo que nosotros queremos como empresa como o para qué para que queremos eh, ciertos, tipos, ciertos planes de acción, como yo les comenté, ¿no? puede ser para poder tener una mejor eh, iniciativa mejorando las rentabilidades, mejorando el tema de ventas, eh, también puede ser el grado de retención del cliente, también está el grado del, de saber cuál es la utilización de las horas hombre, las capacitaciones también es importante que el mapa estratégico sea tan tan este, tan gráfico y tan preciso para poder tener objetivos relevantes y un desarrollo de KPIs como les expliqué anteriormente sobre la báscula de peso, es importante nosotros saber cuál es el camino y cómo vamos a ir a medir, cuál es la matemática de la fórmula cómo vamos a ir sabiendo si de repente el camino nos, nos está yendo bien o mal y es importante eh, tener un nivel de indicadores que vayan integrando cada perspectiva, cada perspectiva de acuerdo a, a lo que nosotros necesitamos. Eh, el siguiente porcentaje que le di, ¿no? por el tema de trabajo que nos expliqué, que es, que es la manera como vamos construyendo las fuerzas en un balance en escorcar está ahí en el mismo diseño del tablero de control y en el llenado de datos del tablero de control. Se utiliza para eso eh, bastantes... Eh, registros o fórmulas, incluso hay personas que utilizan eh, los métodos SIPOC también para saber cómo va ingresando y saliendo el proceso y generándole eh, valor a los indicadores. Para la formulación de estos indicadores, podemos también utilizar ya algunos, algunos estudios sobre procesos de gestión de control, como es el Six Sigma, el, el, el Black Sigma, eh, también, como les comenté, el tema de los de algunos desarrollos ya de, de optimización de procesos, eh, eh, los métodos HIPOC, etc. ¿no? Ya ahí prácticamente conjugamos métodos de, de establecer los indicadores y también no solamente los métodos y la fórmula del indicador, sino también las maneras como vamos a ir midiendo en el transcurso del tiempo. Eh, y al final... Eh, tenemos un dashboard que es más que nada un comparativo, un comparativo desde la línea base que se marca un balance en Scorecard y luego ya eh, de manera gráfica eh, ir viendo cuáles son las evoluciones que se tienen pues, en cada indicador. Entonces de esta manera, de estos cinco pasos, que es la construcción de un balance en Scorecard, eh, más o menos eh, vamos a tratar un, una especie de diseño. Eh, que lo vamos a ir eh, describiendo paso por paso, de acuerdo también al, al tiempo que nos da para poder presentar este seminario. que Es como el método FODA, que es lo que yo les comenté, que es la manera de analizar una, una, una organización, ¿no? Que está netamente dedicada a realizar, pues, análisis de la fuerza interna y externa, ver las oportunidades y las amenazas en cada escenario, permitir desarrollar otro rumbo de la empresa, Mejorar el departamento y sus estructuras empleando estrategias eficientes. Nosotros podemos, para poder eh, determinar el, el método FODA, es, cuál es eh, ¿para qué sirve un análisis FODA? no Netamente para desarrollar una estrategia. ¿Quién lo realiza el, el análisis FODA? ¿Los directivos o el mismo equipo de trabajo? ¿Cómo se realiza un análisis FODA? Utilizando dashboard, cuadros resúmenes, las fuerzas de organización. Está también eh, bastante... Eh, adicionado a las fuerzas de Porter para poder realizar un, un análisis FODA por cada proceso, por cada área que tengamos. La misión y la visión es importante también. Eh, las empresas tienen que saber qué hacemos y a dónde queremos llegar, que es netamente ya la filosofía y el espíritu de las, de las mismas empresas. Entonces, yo creo que eh, el tener conceptualizado una misión y una visión con un análisis FODA es el inicio o es el arranque de, de saber cómo nosotros eh, vamos vamos a internalizar un balance en escortar vamos a sintetizar los objetivos específicos y vamos a a trabajar con la misma organización de la empresa eh, sabiendo es el core business al que pertenecemos ahora Vamos a ver un mapa estratégico, ¿no? Nosotros ya podemos ir diseñando un mapa estratégico sabiendo qué es lo que queremos para nuestras empresas, ¿no? En el lado de la perspectiva financiera, queremos reducir costos, mejorar la utilidad, aumentar el nivel de ventas. Por el lado del cliente, ¿qué es lo que a mí me interesaría más de un cliente, no? Que un cliente tenga eh, eh, lo más mínimo un tiempo de espera sobre algún, alguna respuesta, tanto en un servicio que en, que en la actualidad nosotros como empresa... Eh, de la cual eh, veo yo la parte financiera, ¿no? Eh, siempre queremos nosotros darle un tipo de respuesta al cliente que sea lo más rápido posible, que, sea, que, que lo mantenga con la tranquilidad de que, de que se va a desarrollar eh, tal o cual plan de, de respuesta eh, al momento que, que, que lo necesite, ¿no? Eh, siempre llevando al grado de satisfacción de, de cuál es el, el, el producto o servicio que yo le estoy brindando. Y también, bueno, fidelizar a los clientes, que como le comenté, no hay nada más importante en una empresa que, que fidelizar a los clientes, ¿no? Porque sabemos que el cliente mm, utiliza mucha recompra con nosotros porque comparte la filosofía, eh, está satisfecho con la calidad de servicio. Y también él es, él es parte tan vital de nuestra organización que tanto como nuestros stakeholders invierten nuestros productos para poder nosotros desarrollar mejoras y demás. En la parte de los procesos, de la perspectiva del proceso, está eh, aumentar la eficiencia en mis procesos, ¿no? Eh, yo quiero no solamente que la calidad sea la adecuada, sino quiero que el tiempo sea el adecuado. Quisiera tener algunas normas, algunos regímenes en la calidad de, de selección de proveedores, etc. Y reducir el tiempo de ciclo, ¿no? Que se utiliza mucho, especialmente la innovación y la tecnología en, esta, en este aspecto. Las fábricas industriales, es más, hasta incluso en la construcción de algún tipo de de Si lo llamamos de alguna obra pública o tal vez de repente un desarrollo de algún edificio, etcétera Necesitamos nosotros saber y ahora predecir cuáles son los tiempos de demora, cuáles son los, los desperdicios en el tiempo, eh, el material, qué tipo de tecnología voy a utilizar, maquinaria, qué tipo de maquinaria se va a utilizar, etcétera Entonces necesitamos evaluar qué o qué determina el tiempo en un ciclo, de, en un ciclo operativo. Y bueno, nuestra perspectiva final que es al cliente, que es mejorar los conocimientos y las habilidades de nuestros colaboradores. Es importante que, nuestros, que nuestro personal, que nuestro equipo de trabajo esté muy conectado con, con los diseños de actividades que se le ha encomendado para poder saber este, qué hacer y cómo hacerlo. no Y traducirlo eso también en cultura y clima laboral. Es muy importante que los que las personas estén orgullosas de trabajar con nosotros. Eh, y mejorar la tecnología. Ahora, en cada parte, en cada, en cada tipo de perspectiva, sabemos que necesitamos utilizar, por ejemplo, la perspectiva financiera, un estado financiero. Tal vez en la parte del, del cliente, pues, utilizar encuestas, utilizar, eh, eh, no solo, bueno, aparte de las encuestas, utilizar algún tipo de, de registro en los tiempos que queremos que llegue. En, en evaluar los procesos y sí, también unos registros de cómo va yendo el tiempo de respuesta de, de los procesos, que si, si de repente el uso de tecnología puede reducir el, el tiempo de ciclo, los ciclos de, de cada proceso. Y en, en el último, pues, este, en la parte de los colaboradores, sí, aparte de encuestas, tal vez hacer evaluaciones de desempeño. Evaluaciones de desempeño y ver si tal vez la mejora de la tecnología puede puede ayudar a ellos a, a generar una mejor pues, expectativa en, el, en la parte de procesos eh, productivos. Ahora, a lo que les comenté, vamos a determinar esas perspectivas del, del mapa estratégico y a traerlas o en concretarlas, ¿no? Entonces, yo bajo, bajo lo que hemos descrito... Lo puse yo en un cuadrito para más o menos eh, darles una idea de cómo se puede ir implementando, ¿no? En la parte financiera, ¿qué es lo que queríamos? Pues incrementar un índice de rentabilidad, ¿no? Me encantaría o nos encantaría que las empresas tengan una rentabilidad de 20%. Nos encantaría que en la parte financiera, ¿no? Eh, aumentar el nivel de ventas un 10% más, ¿no? De un año a otro. Que el cliente mejorase su satisfacción a un 90%, ¿no? Llegar a que nuestro cliente tenga tan solo pocas quejas del servicio que le brindamos. Ojo, cliente es la persona que nos recompra nuestros bienes y servicios. En procesos, incrementar la eficiencia de, de los procesos con tal vez normativas a un 90%, que ahí podemos utilizar varios tipos de metodologías o varios tipos de, de registros. Quisiéramos que tenga pues un ISO 9001, quisiéramos que tal vez eh, en el tema de selección de proveedores un poco más corto, reducir el porcentaje, por ejemplo, en este lado, ¿no? si es algo un poco más mecánico, las fallas que se pueda tener eh, en algún tipo de servicio, ¿no? si de repente damos servicio de mantenimiento postventa. Que los mantenimientos correctivos o predictivos a las máquinas o a la flota de máquinas que se administre tengan un porcentaje mínimo, ¿no? Que tal vez podría cubrirse con una garantía que le podemos ofrecer. Reducir un tiempo de ciclo, que también les comenté. Eh, aumentar el aprendizaje a un 85%, ¿no? Del personal capacitado. Elaborar una malla de cursos que pueda ser, no sé, ¿no? Si es un, un tema de, de maquinaria. Ver la, la forma de, de poder este, darle algunos eh, cursos sobre reparaciones hidráulicas, reparaciones eléctricas de motores, eh, la, cómo se puede operar un equipo, incluso, ¿no? De temas de facturación, cuáles son de repente los benchmarks que podemos tener en cada, en, en cada nicho de negocio de esto, ¿no? Y, y, y comenzar a capacitar y desarrollar cursos de ellos al personal. Es importante también rescatar las habilidades blandas. Eh, no solamente operativas de personal. En el tema de aprendizaje, eh, reducir el índice de rotación es importante. Si tenemos ya un equipo de trabajo, prepararlo, conformar a que pueda, pueda que este equipo de trabajo eh, responda la misión, la visión y la estrategia que tenemos nosotros como empresa, ¿no? Entonces queremos que ellos, que ese personal capacitado no se vaya de nuestros equipos. Y bueno, y lo último es incrementar las inversiones en TI ¿no? En tecnología Bueno, le puse 5, que es el, el monto de inversión que se tiene que, que, que invertir, en este caso, miles de dólares. Ahora, cuando nosotros hablamos ya netamente pues, de la implementación de KPIs, eh, ya nosotros tenemos que llevar netamente a la relación de estos objetivos que nacen de las perspectivas, de un deseo que nosotros queremos, a poder llevarlo ya a un... A un este al terreno, netamente, para, para poder denominarlo bien, ¿no? Llevarlo ya a la acción, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo eh, generar rentabilidad, no? Y bueno, ya nosotros hemos visto la perspectiva, hemos visto, tal vez, bueno, acá los números, que son los objetivos a los que están relacionados cada, cada indicador. Queremos incrementar la rentabilidad y ya comenzamos a matematizar, ¿no? Ahora, nosotros ya que, que hemos matematizado las, las fórmulas que las vemos ahí en la pantalla, ¿no? que es, por ejemplo, la utilidad neta, con ingresos totales netos, para poder determinar un número. En la actualidad, ¿en cuánto estamos? No? Eh, y este es un ejemplo real, eh, bueno, por el, por el tiempo de repente se puede ampliar mucho más, ya un ejercicio eh, tal vez llevado a, a, a trabajar otra vez en Excel, otra vez son isotols de balance en Scorecard, pero este resultado es un resultado real. No tenemos una empresa que tiene un 11% de rentabilidad, ¿no? La meta ya la hemos visto, ¿no? A lo que yo quisiera llegar a un 20%, ¿no? Aumentar un nivel de ventas de un año a otro, 7%, ¿no? Entonces, ahora yo estoy queriéndolo llevar a, a un 10%, ¿no? Y es así como nosotros ya trasladamos netamente nuestros objetivos y los llevamos de una fórmula matemática que nos va a llevar a comprobar si tales avances son los adecuados. Y colocamos... Una, una meta para poder nosotros empezar una línea base, ¿no? Yo estoy ahora acá y hasta, ¿y qué es lo que necesito y hasta, do, y, y qué procesos y qué recursos y qué, y qué estrategias y qué tecnología o innovación, etcétera, necesitamos para saltar hacia mi mayor deseo, ¿no? Que es lo que les comenté que estaban en los, en los objetivos, de empresa. Ahora, es importante también nosotros eh, saber si, si lo que estamos logrando es óptimo o no, eh, si es tolerante o deficiente, entonces también debemos saber cómo va a ir caminando ese proceso, ¿no? Eso tal vez a través de gráficas pueden darse, ¿no? Eh, tal vez de repente un 20% es lo óptimo, pero con un 10% voy avanzando, ¿no? Voy teniendo ya un, un, un resultado significativo y tolerable para mi proceso, ¿no? Y un 5% que... Que obviamente, pues, ya eh, nos va indicando que el índice de rentabilidad en este caso pues, es deficiente, ¿no? Hay que colocar un responsable, si sí, un gerente de finanzas que nos pueda eh, determinar a qué se debe tal avance en, en los incrementos de, de uno u otro punto porcentual en la utilidad. Ahora, en este cuadro también es importante no solamente eh, trazar el responsable, ¿no? La persona a la cual va a trabajar en, en la plan o en, en los planes estratégicos, en las acciones en los equipos de trabajo, no, sino también es importante que nosotros no debemos de desmoralizar los resultados que se va logrando. ¿no? Entonces, es importante nosotros colocarle ciertas escalas, como, como un semáforo, eh, saber si cuánto es lo óptimo, cuánto es lo tolerable, cuánto es lo deficiente, y partir tal vez de repente desde un punto meta, como el que lo estamos viendo ahí, también en la pantalla, Saber si de repente puedes, perdón, el, el, el, los el número o la columna actual, saber cómo, cómo se va integrando en cada, en cada rango, en cada rango, si de repente los, los, los rangos a lo que, al tiempo que se va midiendo son los necesarios, son los importantes, o, o va, va de acuerdo a lo que está planificado en la empresa. ¿no? Ahora, nosotros necesitamos... Llevar a que, a que esos números vayan, eh, vayamos viendo cómo se va moviendo en un plano, ¿no? Y esta es la última parte del, del proceso que es un, es un dashboard, ¿no? Acá lo vemos en dos partes. En la parte izquierda que ya netamente muy similar a la cabina de un piloto, como les había comentado, sabiendo dónde están las ventas, cuál es este, el, el, los números de, de horas hombre, los recursos desperdiciados, las inversiones que se tienen que realizar, cómo nos, se va comportando año a año por cada uno de nosotros, de repente pues una, un cumplimiento en las metas de venta, un cumplimiento en las metas operativas. Y bueno, y en, y en esta otra, en la parte derecha también de repente van a ser corcar un poco más simple, ¿no? Este es en la primera está dedicada a un sector un poco más construcción, en la, en la parte derecha un sector un poco más eh, de mantenimiento equipo, no saber cuál es la productividad de las horas hombre, no saber cómo se va generando la utilidad, cómo van los vidas, y conjugar, como yo les había comentado, tanto la parte cualitativa y también, perdón, cuantitativa, que son los números, y cualitativa que ya se va eh, desarrollando a través de encuestas. Bueno, para, para poder implementar ese diseño, eh, es importante transformar a las organizaciones, ¿no? Que nosotros mismos nos creamos capaces y suficientes para poder desarrollar eh, las actividades que, que se nos están encomendando, ¿no? Entonces, ahí, como ven, eh, traté un poco de circular la estrategia, la cultura, ¿no? La tecnología, la seguridad y el liderazgo. Eh, tratar de llevar esa estructura organizacional porque es importante el capital humano al desempeño de la estrategia bueno un poco quería comentarles bueno ya el tiempo nos queda un poquito yo creo que este es un tema bastante bastante importante que, que es necesario saber cómo, cómo otras personas les ha ido yendo en en otros eh, eh, eh, ejemplificando ese tipo de sistemas, no. Eh, en mi caso, yo yo tuve pues este, la oportunidad de poder eh, eh, trabajar este tipo de balance en escorcar no solamente pues en un nicho de negocio, sino en varios nichos de negocio y no solamente en mi país, en mi ciudad Perú Cajamarca o en mi país Perú, sino tal vez llevar esa experiencia ya a otros países del mundo como es Santiago de Chile, una empresa de construcción de, de minería y de mantenimiento de equipos de grúas. Igual mismo nicho de negocio, pues, en, en otra empresa en Ecuador, que es Centro. Y ahora en la actualidad que nosotros, que, que, bueno, en la empresa en la que yo ahorita estoy gerenciando, estamos llevando este tipo de, de sistemas para poder mejorarnos eh, en Panamá, en, en, en un sector minero también, ¿no? Entonces, si tal vez de repente, pues, los mercados son diferentes, las estrategias tienen que globalizarse y, y ceñirse como si fuera como si fuera nuestra propia ropa, ¿no? Para poder estar cómodos y tranquilos y comenzar a monitorear. Es importante lo que nos dice William Thompson, que es lo que, lo que no se mide, no se puede mejorar, que es, que es lo que ya hemos estado viendo hace un momento. Y bueno, yo ahora le voy a presentar un... un le voy a presentar ahora, bueno, en unos pocos minutos, que eh, hay una industria muy importante que es a nivel mundial, que es catarpila que se encarga de, de hacer un balance en Scorecard diferente al que hemos visto, pero prácticamente casi con, los mismos, con las mismas este, perspectivas. ¿no? Ellos tratan de, de poder llevar el, el programa que se llama Service Excellence ¿no? a, a compartir rendimientos y atributos a través de métricas y comportamientos a, a lo que van ellos dedicados en el mercado. ¿no? Y van diseñando esos, esos indicadores y trasladándolos a, cinturo, a cinturones que son de bronce de plata y de oro, que es ya prácticamente la eficiencia total. ¿no? Y los van midiendo eh, en cada periodo, no cada periodo, cada cuarta. Eh, los KPIs, que son un conjunto de, de objetivos que plantea Caterpillar, es netamente satisfacer al cliente, eficiencia, eficacia, calidad y rentabilidad. ¿no? Los mismos eh, que hemos estado viendo. Y la asignación solamente la pone en tres indicadores bajo tres tipos de resultados. Yo ahora, bueno, les voy a presentar, un Excel, ¿no? Porque yo obviamente antes trabajaba controlando netamente este, este nicho de negocio. Y bueno, ¿no? Como ven, acá prácticamente están cada, cada nivel, ¿no? Como es la calidad, satisfacción del cliente, enumerados cada uno y con cada, y con cada tipo de, de, de matemática de, de, de, por fórmula, ¿no? Y engloba prácticamente casi todo, ¿no? Casi, toda, casi todos los objetivos que necesita la empresa, ¿no? Eficiencia, eficacia, la rentabilidad. Se ve la parte de los atributos que evalúan netamente la calidad. Y este, este es un rolling, este es un barómetro, que es como una tabla de control, que es la que ya les mostré anteriormente, que es donde ya se, se van vaciando todos los datos y se va midiendo cada cuarter ¿no? Y cuál es el rolling de cada de cuarter cada en cada estado. Ahora, esto traducido, ¿no? Se convierte en esta especie de cinturón. Esa especie de cinturón implica eh, eficiente, muy eficiente y un, y un servicio excelente. Eh, vamos a terminar de presentar un poco para que más o menos se den cuenta. Eh... Ahí está, ¿no? Basado cada uno y en cada fuerza que se tiene que dar a cada indicador, ¿no? A través de 12 métricas y 33 atributos es lo que utiliza esta industria para poder cuantificar sus operaciones. Ahora estamos hablando de una industria muy exitosa, dedicada a los bienes de capital, eh, en maquinaria de línea amarilla, que está distribuido en todo el mundo y es una de las, de las industrias, como les comenté, muy prestigiosas, de la cual yo tengo mucho orgullo de haber trabajado ahí. A ver, sorry que se ahí se Ahora, estos son los indicadores que ellos utilizan, ¿no? Que son saber, por ejemplo, el tema del, del, de las encuestas del personal, eh, en la eficiencia, cuáles son los grados o los servicios de eficiencia, las reparaciones, ¿no? Cuál es la venta de los, de los, de netamente componentes que puedan ayudar a mejorar los procesos. En la calidad, ver si los programas son competitivos, ver cómo está el mercado, atender las horas muertas por los días que se demora uno para atender un servicio. Bueno, y este, son, y este es el balance en el Scorecard diferente, o de repente un poco diferente a lo que ustedes están viendo, y estos son cada momento, ¿no? Momento uno, momento dos, cómo va avanzando, de acuerdo a cómo va eh, eh, este, evolucionando cada indicador, ¿no? Y va llegando ya, va pasando los cinturones de, de acuerdo al periodo de tiempo que se va acumulando cada uno, ¿no? por lo general está midiéndose en cada cuarter y acá es la parte matemática que va sumando puntos, pero va moviendo a estas estrellitas de acuerdo también a los atributos que va mostrando las, la continuidad del, del, de otro tipo de evaluaciones que se dan, o ¿no? que ya están netamente siendo un poco más comercial, ¿no? Entonces la parte operativa y la parte comercial van haciendo caminar a cada, a cada situación de las empresas hasta poder llevarlas a un a un grado gol, ¿no? Que implica ya netamente, pues, tener indicadores muy ambiciosos. Bueno, y ya un poco para finalizar la presentación, que es, ha, sido, ha sido un poquito rápida en esta última parte, ¿no? porque este es un tema muy complejo, muy operativo, y si lo logran desarrollar muy, muy, este, eficiente. Está alguna la provisión de los KPIs, pero es importante mencionar que los KPIs que hemos estado viendo, son fuentes de información expresada en, en, en números matemáticos, ya los hemos estado evaluando, ¿no? Y ellos nos van a dar prácticamente, o van a matematizar los objetivos que necesitamos para poder eh, llevar a anticiparnos a problemas o, o de repente, pues, a mejorar nuestra capacidad instalada en cada operación. ahí Es, es necesario, como les comenté anteriormente, que, que nosotros debemos de tener en cuenta que los KPI nos pueden, muchos KPI nos pueden llevar eh, a, a generarnos eh, eh, o a obstruirnos nuestro proceso, ¿no? Emplear, por ejemplo, una lista amplia de, de KPIs, e, evitar este, que los KPIs sean muy acaparadores, medir una partecita del proceso, eh, no tomar en cuenta efectos secundarios, que lo podemos evaluar en los FODA, indicar si los indicadores son confiables, ¿no? y este, que más que nada refleje el, la mejora de las empresas. Los KPIs que están dentro de los en Scorecard, que es el cuerpo de los en Scorecard, son operativos y estratégicos. Hay que saber diferenciarlo, qué es lo que nosotros podemos ocupar y cómo lo podemos hacer funcionar en cada tiempo, ¿no? Qué podemos medir, qué se, qué se controla, los recursos que consume, los objetivos que sean claros. Y lo importante es asignar un responsable con fechas medibles. Y bueno, para finalizar, de repente, ojalá este seminario se pueda compartir, y también la presentación la voy a dejar para que la puedan revisar nuevamente. Eh, encontramos ya algunos KPIs, que vamos a mencionar, algunos de construcción, de agricultura, que son utilizados por lo general, de acuerdo en cada perspectiva, eh, para cada empresa, de logística, de marketing. Y bueno, un poco de tiempo, no lo vamos a poder este, ahondar más pero existen KPIs de todo tipo y exitosos que podríamos nosotros tomarlo para poder este, implementar nuestro, nuestro balance en Scorecard, ¿no? Y bueno, antes, para ya este, finalizar la presentación, eh, me parece que, que, que han dejado algunas consultas en, en el chat. Eh, bueno, las voy a ir leyendo algunas, ¿no? Eh, antes que nada, eh, agradecerles la, la participación a todos ustedes, agradecerle a, a Edu Business School y, y más que nada, este, eh, compartir este, esta herramienta que, que ayuda simplemente a, a poder organizarnos, a poder organizarnos y a poder desarrollar nuestra misión y visión. ¿no? Bueno, vamos leyendo algunas, de repente en los pocos minutitos que nos quedan. Dice. Eh, Laura Gabriela, en un departamento con recursos humanos, ¿cómo se pueden medir los, los indicadores, ya que la mayoría de todos son cualitativos? Por lo general sí son cualitativos en, en su gran mayoría, pero, pero, este, pero integran parte del balance en Scorecard. Existe como yo le comento, la evaluación de desempeño de, de, de si los objetivos que realmente quiere la empresa son los que se, se pueden, ha logrado cumplir el, el, el colaborador, eh, existe también, este, eh, también otros indicadores que ya son netamente de, de cultura de comportamiento, los horarios también, que si, si los horarios de trabajo son los, los adecuados se ha llegado a un, a un nivel de, de cumplimiento en los, en los regímenes de trabajo. Eh, dice, no hay posibilidad de tener la presentación. Eh, ¿Qué más? A ver, podrían compartir, enviar información. Bueno, si sí, lo leímos. Eh, es un tema que consulto continuamente Sí, bueno, ya, ya hemos comentado sobre la función de los controles de el balance en Ellos netamente son los pilotos del avión que van a llevar la información y el deseo de los stakeholders a los equipos de trabajo, ¿no? Otras es, eh, perspectivas, bueno, de los, de los balance en scorecard, bueno, ya los mencionamos, ¿no? Eh, solamente son cuatro los que, los que se diseñan, porque son los necesarios para poder realizar alguna información. Y eh, algunos son llevados como los cuantitativos eh, y eh, ver cuál es la experiencia del cliente, cuáles son los procesos operativos que tenemos nosotros este, y ver el grado de, de compromiso y de capacitación que tienen los, los colaboradores. Esa información, un mapa estratégico que indicaba los números, bueno, los números indicaban, ya no lo podemos explicar, los objetivos en los cuales estaban, estaban eh, cada, cada objetivo estaba relacionado a cada perspectiva de acuerdo al grado. Eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias a, a todos que nos están dando. Una rota, ¿La rotación puede ser, puede ser un buen KPI? Claro, la rotación es, es un KPI para el lado, por ejemplo, logístico, ¿no? Y para el lado logístico lo colocamos siempre por lo general en la perspectiva de procesos, ¿no? Los KPIs y los OKRs también son importantes. Los OKRs son más cualitativos y en la actualidad empresas como Coca-Cola, ¿no? Eh, los utilizan mucho para poder más que nada ver el desempeño comercial, ya netamente la rotación del personal también es un KPI importante el saber que un personal no rota mucho va a implicar mucho del personal pero también de las empresas del clima laboral y de la perspectiva que tienen las empresas no KPI después se elabora un balance en escorcar no bueno los dos son parte de no los balances en escorcar son parte son prácticamente el el conjunto de KPIs que nos van a ayudar a medirlo bueno este, bueno, esos son ya casi todos los comentarios que podemos resolver. La presentación fue en una hora. Y bueno, más que nada agradecerles nuevamente, agradecerles a la Escuela UD Business School y más que nada desearles que tengan una buena tarde. Y yo creo que de repente, con un poco de seminarios más intensos, pero es un poco más genérico, de repente más intensos, podemos... Este, seguir compartiendo y ahondando más sobre esta técnica de mejora de procesos. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.